¡Compra el curso de mi abuelo! <ríe> muy buenos días, bienvenidos una mañana más al canal Análisis Mañanero y hoy tenemos GAP o muerte súbita. ¿Por qué digo GAP o muerte súbita? Pues muy sencillo, tenemos ese GAP que abrimos aquí, en los futuros del CME. Aquí se abrió el GAP durante el fin de semana. ¿Y qué ha pasado? Que no lo hemos cerrado, está yendo a intentar cerrarlo pero el mercado no acaba de, de dejarle tampoco el mercado volvamos a la gráfica normal acaba de romper tampoco el 50% del canal pero claro está en una zona que es importantísima 26.790 es un soporte de base importante entonces claro uh, es normal que el mercado en esa zona se pueda bueno resistir un poquito luego tenemos la línea de tendencia que viene posterior que es esta ¿Vale? que es una línea interesante en cuanto al semanal y al diario, en cuatro horas no tiene mayor importancia, sí que la tiene la siguiente, que ya está más abajo en la zona de los 23.850, aproximadamente, ¿vale? Todos estos son medidas aproximadas porque luego ya sabéis que, bueno, podemos variar un poquito. En cuanto al SP, pues ha abierto en verde, verdecillo, chiquitín, así, el resto está más o menos intentando seguir esa estela, pero sí que es cierto que eh, lo que a nosotros nos, nos lleva ahora mismo, que es Bitcoin, eh, bueno, pues eh, está de relax. Eh, alguien me ha dicho que introducir valores eh, de otro tipo, aparte de Bitcoin eh, o criptomonedas, en el canal, eh, es una idea buena. Yo ya lo hice en su día. Y bueno, pues atrae más o menos a, durante un tiempo. Y la gente lo que busca al final por, para bien o para mal. Sobre todo para mal, yo creo, eh, que, hay que hay que variar más. Son las criptomonedas. Eh, no obstante, esta tarde vamos a ver una, algo sobre el oro que es bastante interesante. Eh, ...para tener una visión de lo que pasa... ...pero bueno, de momento estamos en lo que estamos... ...en el movimiento acaba de empezar esta hora de cuatro horas... ...que lleva nada una, una primera hora, los primeros 50 minutos que ha cumplido... ...y tenemos que ver cómo narices... Eh, ...esta es la primera hora de las cuatro... Estamos ...que está reflejada aquí... ...y si va a aguantar o se nos va a venir aquí abajo... ...a la línea de tendencia aproximadamente... Y cerrar el gap y rebotar o cerrar el gap y continuar bajando yo creo que cerrar el gap agotaría bastante el RSI con lo cual debería de rebotar a no ser que lo haga antes para bajar después esto, esto es lo que tiene que nunca se sabe cuál va a ser el movimiento exacto, en fin eh, mucho cuidado en ese aspecto, por otra parte ayer el VLX nos dejó una vela roja con un poquitito menos volumen que el día anterior es decir, hay, hay un poco de parsimonia en el mercado de Ethereum por su parte hoy de momento está eh, un poquito rojo rojillo, hay una, una pequeña vela chiquinina, como todo lo que está. Bueno, perdón, esto se tiene un Bitcoin, he USDT, decía yo. Está rojo, rojillo, eh, pero de otra manera, a ver si viene, termina de apoyarse en la zona de soporte. Pues no sé si lo va a hacer. Yo creo que puede venir a hacerlo en la, en la línea de tendencia también. Sería lo ideal, sería perfecto para el so soporte con línea de tendencia, doble soporte y luego intentar ir al alza. Eh, el Total Market cayendo un poquito y la dominancia de Bitcoin también. Entonces, vamos a ver si las altcoins hoy espabilan un poco y recuperan por su parte el dólar index. Pum, pepinazo. Esto quiere decir que si tienes dólares y quieres cambiarlas a, a euros, bueno, pues te está saliendo la cosa bien, te están saliendo las cuentas, ¿vale? Esto es bastante importante, el riesgo, el riesgo de cambio, y tenemos al euro en 1,08, 1,08, más o menos está en todos lados, 1,08, 1,08, USDT también 1,08. Entonces, bueno, depende del tiempo que vas a hacer, si es al dólar puro o si va a ser al USDT, ya sabes que al USDT está el cambio un, incluso un poquito más bajini, bueno, vamos pues a ver si baja un poquito y lo podemos y le podemos comprar. Yo creo que cuando llegue a la zona... Ya empieza aquí en el 1.03 a llegar a la zona de resistencia, 1.03 y medio, que es la línea roja que tenemos aquí, eh, que fue soporte, aquí se fue resistencia antes de ir al alza, aquí se apoyó, subió y volvió a caer. Bueno, pues puede ser la zona en la que la que va a tocar, ¿vale? Eh, es una zona importante, así que, bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal se porta, que tiene bastante buen hábito. Tenemos de momento una buena semana, está siendo una semana bastante decente, no con grandes movimientos, pero sí con movimientos firmes y técnicamente buenos y por su parte bueno pues las altcoins haciendo lo propio que está haciendo bitcoin eh, más allá de algo pues, bueno pues eh, o el library gates pues un 33 un 31 bueno poca cosa que comentar en eh, fin bitcoin la cuestión está en eso eh, vamos a cerrar el cap ya eh, que tenemos un poquito más abajo lo que sería la parte superior 26.500 eh, la parte superior de esta zona que marcamos eh, de liquidez en su día eh, bueno, pues concluyendo con la línea de tendencia, pues estaría bastante bien bajar a cerrarlo ya de una vez por todas. Y luego ya que decida, o rompo o me voy arriba. Aquí no nos valen las medias tintas. Así que bueno, como digo siempre, nos vemos de tarde. Por cierto, para los alumnos, esta tarde tenemos webinar, lo he adelantado al día de hoy, que mañana tengo un compromiso ineludible. Así que chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.